Bienvenidos a un tiempo de oración con sus amigos Rafael y Elida Cabazos. Pues bienvenidos, bienvenidos. Estamos aquí contentos felices de poder estar una vez más con ustedes y pues eh, presentándoles un tema por demás interesante para este Así día. Así es, muy muy a, eh, para la oración. Así. Y miren el tema. El tema, ¿qué hacer para cambiar el mundo? Una pregunta es una pregunta presión, sí. muy importante. ¿Tú cómo ves el mundo? Tú, desde tu perspectiva, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué habría que hacer para cambiar el mundo? Sí. ¿Te gusta todo lo que está pasando? ¿Te gusta cómo vives? ¿Te gusta cómo eh, está sucediendo todas las cosas en, en, en, en tu entorno o alrededor? Eh, ¿Lo que está sucediendo en tu hogar, en tu familia, en tu país... En el mundo en que vivimos. En que vivimos, y realmente, este, pues estamos en, en un mundo muy, muy convulsionado. Así es. Entonces, ¿qué hacer para que cambie este mundo? Bueno, Así pues es. vamos a, a entrar a esto. Así es. ¿Qué hacer para cambiar el mundo? Hay dos cosas que Dios, el Padre, nos pide hacer para que el mundo en que vivimos pueda ser mucho mejor. Mira, solamente hay dos cosas Importantes que pueden ser trascendentales, dos cosas. Bueno, ahí está la, toda la escritura, ¿verdad? Claro. Pero hay dos cosas bien importantes que Dios nos pide que podamos ser tú y yo. Así es. Cuando digo tú y yo, es todo el mundo, todo mundo y nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces, así es. Veamos lo que el Señor nos pide de esas dos cosas. ¿Cuál es la primera? Bien, la primera es que podamos ser. La sal del mundo. Que seamos la sal. Ah, entonces quiere decir que debes de estar bien salado. No, no, no, no, no, no, no, no. Eh, no eres expresión no, no, que no, no. quizás sea muy popular, que te puedes decir, no, hombre, tú estás bien salado. No no, no, no, no, no se trata de eso. Así es. Más no. bien es lo que Dios nos dice, cómo quiere que seamos. Cómo quiere que seamos. Así es. Entonces vamos a ver cómo Dios quiere que seamos. Muy bien. La sal del mundo, eh, vamos a estar ahí en Mateo 5, 5, 13, que nos dice así, ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, sino para que se para que la tierra? Tire, ah, para que, se tire, sí, para que se tire a la tierra y la gente la pisotee. Fíjese bien lo que está diciendo aquí la escritura. Porque es lo que ya Dios nos está diciendo a nosotros. Uh -huh. Cuando digo nosotros, estoy incluyéndote a ti precisamente y a los que están en tu entorno. Y a nosotros, obviamente. Así es. Dice, ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro uh -huh. para aumentar su calor. Imagínate, para aumentar Así ese es. calor es, es como cuando vas uh, a hervir un, un alimento. Ajá. Uh -huh. Tiene que hervir... Sí, sí. Por ejemplo, vamos a, a pensar en los frijoles, que todos yo como uno conoce lo que son los frijoles, para poderse cocinar, se pues, tienen que hervir. Sí, o el caldo. Eh, o el caldo, eh, sí. para que puedan tener el, el sazón el correcto sazón. y adecuado. Así Entonces, es. dice que la sal, cuando se pone en el horno, para eso sirve, para aumentar su calor. Y Así la sal es... pierde, si sí, sí, la sal sí, pierde. Esa capacidad, esa capacidad. Ya no sirve. Ya no sirve para, para nada. nada. Así es. Ahora, ¿qué pasa? Dice, sino para, para que, que la tiren el... a la calle y la gente la pisotee La pisotea. Ahora, ¿esto cómo se puede representar ahorita en nuestros días, en nuestros tiempos, en tantos países? Y vamos a hablar de los gobernantes. Correcto. Sin meterse en política. <coughs> no, simplemente no, no. nada más. Dando un, un ejemplo de, de, de se cómo ve. está ahorita de convulsionado el mundo. Es lo que se ve. Uh -huh. Porque, es en, en Estados Unidos, es en México es en, en es Centroamérica, mundial. Sudamérica es en Europa, en Asia en África y por donde quiera está igual es, es, okay. es. en, entonces, dice si la sal pierde su capacidad no sirve más para nada, sino uh -huh. para que la tiren a la calle y la gente la pisotee entonces uh -huh. cuando un gobernante no está haciendo lo que sí debe de hacer uh -huh. es como querer usurpar un lugar que no le pertenece y que se convierta con un dictador Exacto, así es Pero también hay dictadores en los hogares En los trabajos, en las empresas Donde quiera hay dictadores Sí, sí, sí, donde quiera No debe de haberlos No, no. debemos nosotros tampoco ser un dictador En nuestra familia Así es Esto es para todo el mundo No estoy hablando nada más de, de los gobernantes En ellos se, se refleja más Sí Pero también en la vida personal Se refleja Correcto. en la vida tradicional de, de, de los países se refleja, se refleja en muchas formas, Así entonces es. cuando actuamos de esa manera como dictadores como nada más yo tengo sí. la razón sí, no, no. entonces es como pisotear a la gente Correcto. o ponerla en la calle para que la, la gente los, los pisotee, es Así por eso es. que cuando hay problemas hay conflictos, qué sucede salen a las calles ¿Y qué sucede? Pues sí, no, hay no. un vandalismo tremendo, eh, hay muerte, hay destrucción, hay heridos, en fin, hay tantísimas cosas. Así es. Entonces estamos tratando de presentar mm. cómo podemos hacer o qué podemos hacer para que, que este mundo cambie. Exacto. Y por eso estamos utilizando ahorita esta traducción este pasaje, sí. de, de, de un lenguaje actual, uh -huh. Uh -huh. porque estamos hablando de la actualidad. Exacto, ¿verdad? de la actualidad. Ok, entonces vamos a, a la segunda ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bien, la luz del mundo. La luz del mundo. Entonces, en, la, en esta segunda parte, es que tenemos que ser la luz. Uh -huh. la, luz la luz del no, mundo. No como una organización religiosa. Es, es, eso no. No, sí, no, no está qué? hablando de esto. Uh -huh. Sino que tú y yo podamos observar lo que la Escritura nos enseña y nos dice para que podamos ser esa luz. Amén. Que es requerida. ...para que este mundo cambie. Correcto, así es. Y vamos a los pasajes bíblicos de esta traducción de un lenguaje actual... ...ahí mismo en Mateo 5, pero ahora del 14 al 16. Así es. Nos dice así el 14. Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro... ...que todos pueden ver. Así es. Ustedes, ¿Ustedes son como una luz que ilumina... Uh -huh. a todos y ponen sí. un ejemplo así y es. son como una ciudad, una ciudad construida de... en la parte más alta de un cerro donde todo el mundo lo puede ver de todo mundo lo puede imagínate ver. tú así yo es. los gobernantes uh -huh. y, y todas uh -huh. las personas de este mundo que puedan ser como, como esa ciudad que se pone arriba de un cerro de una montaña uh -huh. y que todo el mundo la puede observar y la puede así apreciar es. correcto eh, así es como Dios quiere que tú y que yo y todo el mundo podamos ser así es, amén. que seamos como esa ciudad que se instala, que se, se construye en, en ese cerro entonces imagínate amén, es. que Dios nos use a todos gobernantes y no gobernantes o gobernantes y gobernados uh -huh. pero que, que tengamos esa, esa calidad de de, de, proyección de proyección ante el mundo así es, así es y vamos Bien, al verso 15. El 15 nos dice, nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario. La pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Aleluya. Mira, nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. o uh -huh. de, de, de, eh, Metido ahí en un cajón, sí. imagínate. Uh -huh. Es todo lo contrario. la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que estén en la casa. Ok, entonces, ¿qué, ¿qué está sucediendo? Normalmente donde ponemos los focos o las luces, eh, las bombillas, no sé cómo le digan en tu país, pero la parte sí, alta. Alta. En... Antes de... se usaban las lámparas de, de aceite, eran como antorchas, pero ya ahorita con la, en la actualidad, aunque todavía hay partes en los, en los campos, en la gente muy humilde, muy sencilla, Todavía siguen teniendo sus antorchas ahí uh -huh. para alumbrarse. Así es. Entonces, ¿qué estás diciendo? Tienes que ponerla en un lugar alto, porque si la escondes, pues no va a alumbrar a nadie. No. Entonces, así es como Dios quiere que nosotros tenemos como esa luz que sirve para, para el... dar ese brillo, esa luz, para que haya esa claridad dentro de la oscuridad. Correcto. Este mundo es, es. está como en tinieblas. Este mundo sí, desde sí. ahorita está muy convulsionado, sí, que no sí, sí. permite que se vean las cosas buenas. Y es allí donde tenemos que hacer cambios, tú, y yo y todo mundo. Correcto. Todo mundo, todo mundo. Desde el más humilde hasta el más encumbrado. Así es, así es. Vamos a continuar ahora al verso 16. No, dice el 16, de la misma manera, la conducta de ustedes debe de ser... Como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Amén. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Fíjense. Alabado sea su nombre. Dice, de esa misma manera, la conducta de ustedes, o sea, de todos nosotros, sí, uh -huh. debe ser... Como una luz que ilumine. Bien, así es. Que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Correcto. No a la Correcto. religión. No. Ojo, no a la religión, sino a Dios. A Dios. A Dios Bien, grande, a Dios fuerte, al Dios todopoderoso, al Dios que, que da la vida. Entonces, de esa manera deben de conducirse todos ustedes como una luz que ilumina en esa, en esa obediencia a Dios, que la gente lo pueda ver, que la gente pueda ver en ti algo especial. Que diga, oye, ¿qué, qué haces tú que, que yo te veo diferente que los demás? Así es, amén, correcto. Imagínate, pues decía yo que íbamos a hablar de, de, de los eh, uh -huh. hombres encumbrados o de las personas que están en los mandatos de los pueblos. Correcto. En lugar de dictadores, que se les pueda ver como... Todo un hombre que está preocupado verdaderamente porque el pueblo sea educado, sea un pueblo progresista, un pueblo ah, que, que está trabajando, que le están dando todas las ah, herramientas bien, necesarias y suficientes para que él pueda desarrollarse, para que puedan ser el sostén de la familia y para que sea el engrandecimiento de la patria. Ah, bien, correcto De todas las patrias del así mundo, es. ¿verdad? obviamente. Estamos hablando de nadie en particular. sino nos estamos generalizando. Entonces, es. que tu hogar sea un hogar bendecido, sea un hogar prosperado y que tengas todo lo necesario, que tengas todo lo, sufic lo suficiente, porque el mismo gobierno puede proveer todas las herramientas necesarias a través de la industria, a través del de, de comercio, a través de, de las empresas que se establecen, a través de, de los apoyos, de los soportes. No de lo que te están regalando, porque eso... No más te dura mientras que te lo gastas. Nada más. Pero que tu vida pueda ser cambiada y transformada todo el tiempo. Amén. Y que vayas en una superación con, constante. Sí. Como cuando estás escalando una montaña, que vayas paso a paso subiendo hasta que llegues un, en un momento dado, llegar hasta la cumbre o la parte más alta que te sea posible llegar. Amén, así es. Y nos sigue diciendo... Y nos dice, pues, que hagan buenas acciones, ¿verdad? Y así los demás las verán y alabarán a Dios. Ok, entonces dicen, hagan buenas acciones. Uh -huh. O sea, tú, yo y todo el mundo, tenemos que hacer siempre acciones buenas, Amén. benévolas. Acciones que puedan ayudar a todo el mundo. Amén, así que, es. Que, pero que puedan ayudar a, ayuda. a todo el mundo. claro Si que no sí. estamos siendo de ayuda para los demás, uh -huh. entonces no nadie puede vernos como Dios quiere. Por eso Él quiere que seamos la sal para sazonar. Uh -huh. Amén. La sal siempre ha servido para sazonar y para preservar también. Para preservar. En la, en la antigüedad y todavía el día de hoy, cuando, por ejemplo, la carnita esa que, que le llaman carne seca, Ajá. la preservan con, con la sal. Así es. Así si no, es. pues no puede haber machacado. por ejemplo no. Como allá en el, en el norte, ¿verdad? Uh -huh. en, en Nuevo León, por ejemplo, como un punto de apoyo, así entonces es. así nosotros tenemos que sazonar y tenemos que ser como una, una, antorcha, una encendida, antorcha encendida, pero bien así en es. lo alto para que pueda alumbrar. Dice, hagan buenas acciones, buenas obras, uh -huh. así y es. así los demás las verán y alabarán a Dios, que está en el, cielo. el Padre de ustedes, uh -huh. que está en los cielos. Amén. Por eso no estamos hablando de religión. No. no estamos hablando de ninguna doctrina en particular, sino la enseñanza que viene y así emana es. de parte de Dios a través de su santa palabra, la cual todo el mundo debiéramos de seguir. Amén, así es. Así que, mis amados, espero que pueda esto servir de reflexión, que pueda servir para que nosotros podamos crecer. Amén. Y Correcto. podamos ser la sal que Dios quiere y que podamos ser la luz que Dios desea. Sí, amén. Y ahora pues, pasemos a la oración. Amén, así es. Vamos a orar. Padre, le alabamos, le glorificamos, Señor, en este momento, Señor, dándole la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Gracias, Padre, por las ilustraciones que usted nos da, Señor, a través de su palabra. Como estas estas dos ilustraciones, Señor, la sal de la tierra, Señor, y que seamos la luz del mundo, Padre, qué importante, Señor, es estar estar en esa comunión con usted, Padre, a través de su palabra para poder saber cuál es su voluntad. ¿Qué es lo que a usted le gusta que nosotros hagamos, Señor? Que, que podamos, Señor, entender, porque usted nos enseña el camino que debemos andar. Dice, y sobre ti fijaré mis ojos, como lo dice ahí el Salmo 32. 8. Y, y, y que todos podamos también eh, decir, eh, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, como nos lo dice ahí en el Salmo 119, 105. ¿Por qué? Porque te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Alabado sea su nombre. Gracias, Padre, por, por su palabra, porque siempre nos está hablando, nos está instruyendo y, y nos hace saber qué es lo que debemos hacer, Padre Santo. Como nos dice ahí en Josué también 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley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 ser la sal de la tierra que podamos ser la luz del mundo señor y en este momento señor le pedimos en el nombre de jesús que usted señor abra abra los oídos abra las mentes de las personas señor eh, abra sus corazones padre para que le busquemos más de cerca señor y estemos señor en su presencia a través de la oración y a través de la obediencia señor Gracias por su grande amor y su grande misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias por su mensaje, Padre. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Bueno, pues vamos a tener otra pequeña oración. Miren, creo que estos pasajes bíblicos que se han estado compartiendo con ustedes, Aleluya. por demás, son esenciales. Sí, amén. Todos, todos los, los que estábamos ahorita leyendo y los que sí. estaba ahorita mi esposa recitando sí. en su oración Amén. entonces, el Señor quiere siempre bendecirnos Amén. ahora yo te voy a hacer esta propuesta ora por tus gobernantes ora por tus jefes ora por tus hijos ora por tu familia ora por ti mismo ora por los empresarios ora por tus vecinos ora por todas las personas que tú puedas orar, los que veas y los que no veas y sabes qué estas son las buenas Aleluya. obras que Dios quiere que nosotros Amén. hagamos. Y qué mejor obra hermosa como el Aleluya. poner en oración a todo el mundo. Aleluya. Vamos a orar por toda la gente. ¿Qué te parece? Y si sabes que está pasando por una necesidad, alguien en lo particular, con mayor razón, enséñate a orar y ora por esa persona. Aleluya. Hay Aleluya. que orar por los gobernantes. Es bíblico. Amén. De así que es. los pongamos, a los que están en Amén. eminencia, que, que oremos por ellos. Amén. Para que ellos puedan responder a ese llamado que el Señor hace. Porque el llamado de Dios es para todo mundo. Amén, Padre, ¿cómo, ¿cómo no te agradecerle? Te elevamos, ¿Cómo no darle te honra? Vamos. ¿Cómo no darle gloria y, sí, y darle sí, alabanza? Sí, sí, sí. Pedimos por Amén. todos los gobernantes de este mundo. Sí. Por todas las personas que se atrevan a escuchar este mensaje... Esta oración, sí. y Padre Santo, sí, sí, sí. y que este material pueda ser compartido con media humanidad, aleluya. o con una humanidad completa. Sí, aleluya. Y que todos aleluya. podamos, Señor, ponernos nuestra parte que nos corresponda para poder ser sal sí. y para poder ser luz. Aleluya. Y Señor, y que de esta manera el mundo en el que habitamos pueda ser cambiado y transformado para su honra, aleluya. para su gloria y para su alabanza. Sí, y ahora, mi Dios, con una manera sí, sí, muy aleluya. especial... Oh, Queremos orar sí, por señora. las necesidades físicas sí, Tú que sí, estás allí Y que estás pasando sí, un señor. problema de salud Toque, señor. Pon tu mano ahí en tu pecho Y deja que Dios bendiga tu vida Padre Santo santos, Quien ponga sí, su mano ahí en su pecho pobre, señor. No importa pobre, cuál sea su problema No importa cuál sea su necesidad física pobre, padre, Señor, bendígale y sánale Sí, Señor Así como aquella mujer que se acercó a usted y que decía, si solamente toco el borde de su vestidura, yo soy libre. Y esa mujer fue libre. señor Y que tu mano ahí en tu pecho, venga a ser como la mano de esa mujer tocando la vestidura del Señor. Y a ti te digo, en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre poderoso de Cristo Jesús, sí, señor. recibe tu sanidad, recibe, recibe, recibe, recibe la sanidad, en el nombre de Jesús. Recibe, la bendición recibe la bendición, en el nombre del Padre, en el nombre, de el Padre, del, Hijo, en el nombre del Hijo, y del Espíritu Santo, aleluya, amén, aleluya. Dios me les bendice, Dios les siga bendiciendo, Así y gracias es por estar con nosotros, y solamente les dejamos Así es. estos correos, Así es, únicamente les eh, pedimos que ustedes nos escriban a hoy.oramos en arroba gmail.com o bien a rafaeliatv gmail.com. Y otra recomendación que usted puede compartir estos videos porque no sabe a quién usted puede ayudarle a través de esto. Que el Señor le bendiga ricamente y le esperamos en el próximo video. Sus amigos. Él y Rafael Cavazos, y Así muchas es. bendiciones. Bendiciones.